Las mejoras en el pago salarial y otras iniciativas para la atención a las fuerzas manuales que intervienen en la presente Zafra en la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Bongo en Media Luna inciden en la recuperación de las actividades de corte alza y tiro a la empresa azucarera en Ido Díaz Machado de Campechuela. Se ha recuperado almacen. Y andan detrás del machetero que no se le ha dejado de tirar la caña. Ante la carencia de maquinaria por roturas constantes y la falta de combustible, la brigada de corte manual es decisiva para cumplir la entrega de caña a la industria e impulsar los programas de siembra detrás de los cortes. Se le mejoró el salario al trabajador, eh, se le está pagando la caña a toda pareja a 195-84 verde y quemada. Se le aumentaron los salarios en cuanto a las actividades agrícolas. El trabajador agrícola de 50 pesos que teníamos nosotros, están ganando 90 pesos ahora. El huellero se le está pagando a 1313.55 hectáreas. Atender bien a estos hombres que integran las brigadas de machetero en su mayoría habituales de las bases productivas, con experiencia en el trabajo agrícola, también es decisivo para cumplir los compromisos pactados en la presente safra en Granma. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.